Nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos agregar un archivo de video dentro de Active Presenter. Y para ello, primero voy a insertar una diapositiva acá porque esta diapositiva inicial lo quiero utilizar para eh, mi presentación. Entonces, este una vez que tenga esto acá, le voy a sacar este título, le voy a sacar este, este, este marcador de posición que es para el subtítulo y a continuación entonces me voy hasta la pestaña insertar y allí me voy hasta video y le indico que quiero insertar un video desde un archivo este video puede estar en diferentes formatos y eh, en este caso voy a seleccionar un video que yo ya he eh, grabé previamente con, con, con otro software en este caso y este ya tengo insertado el video fíjense que cuando uno inserta el video dentro de Artic Presenter acá ya trae todo el, el, el todo el sonido digamos eh, acá en, eh, ya lo importa directamente con con el archivo de video entonces voy a utilizar esta funcionalidad acá para poder ajustar mi línea de tiempo y acá muy importante este, este puntito rojito que está acá esto me lo trajo de, de, de la diapositiva esos tres segundos entonces lo ajusto también ahí en, en ese punto ¿sí? luego eh, puedo eh, correr el video acá para, para verlo y eh, uno sobre este video puede eh, realizar todas las funcionalidades que vimos en los videos anteriores. Eh, uno podría eh, insertarle el foco, uno podría agregarle cuadro de texto, uno podría agregarle imágenes, este, uno también eh, podría agregarle subtítulos también como vimos. Uno este, puede insertarle eh, ecuaciones, iconos eh, formas y este, también eh, uno puede realizar este, todos los ajustes que normalmente uno realiza sobre el texto verdad que en este caso sería eh, la de utilizar viñetas, la de centrar fíjense que todas estas funcionalidades se activan eh, cuando estamos trabajando con texto ¿sí? eh, a ponerle negritas, cursivas, en fin todo lo que ya estuvimos viendo en videos anteriores eh, entonces uno tiene que editar nuevamente acá su vídeo eh, eh, este vídeo acá en, en la última parte eh, normalmente me trae un eh, digamos el cierre que yo suelo hacer con, con el Adobe catcher que es el, el software screencast que utilicé entonces voy a recortar ahí es donde fíjense que ahí muestra esa parte, no quiero que muestre entonces este voy a recortar en ese punto. Corto ahí, me posiciono en ese lugar, este le doy doble clic acá, fíjense que le voy a dar doble clic acá y esto voy a traer un poquitito más hacia acá, ahí, a ver, ahí y acá le doy en dividir la diapositiva entonces esa es una de las formas, la otra forma sería utilizando eh, la, la herramienta en este caso que es recortar arreglos de rango pero en este caso como ya es la última parte divido la diapositiva simplemente le doy en suprimir y ya tengo esa parte, ya saco esa parte digamos Luego este me, me faltaría simplemente trabajar con lo que sería la presentación del video, asumiendo que ya edité todo el, el, el video anterior, sí que ya le agregué todas esas funcionalidades que nosotros vimos. Y bueno, como uno normalmente trabaja con varios videos, entonces eso uno también ya normalmente ya tiene esa esa funcionalidad que también ya lo vimos en, en un video anterior entonces lo que normalmente suelo hacer es suelo utilizar esto de con control c selecciono la primera diapositiva lo copio paso a esta diapositiva o sea al proyecto con el cual estoy trabajando y a continuación entonces eh, pego esa diapositiva acá adentro y eh, simplemente lo que hago voy, voy a suprimir esto acá simplemente lo que hago es eh, eh, en este caso lo que hago es cambiarle acá el texto de acuerdo a la temática del video obviamente a, a este video otra vez le pongo por ejemplo las transiciones que también ya ya conversamos en el, en el, en el video anterior ¿sí? y una vez que tenga todo eso listo entonces ya estoy en condiciones de exportar este video, fíjense que ese video estaba, no estaba en formato mp4 pero cuando uno vuelve a exportar ya desde Active Presenter entonces ya directamente el formato lo puede elegir en, en mp4 o en otros formatos disponibles bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder eh, trabajar con eh, archivos de videos eh, editarlos Dentro de AppTip presente Y exportarlo a un formato eh, diferente Nos vemos en el siguiente video Hasta luego